sorpresa la lavó bastante lo que son también las tan extendidas lo que es también los avergues señores miren eso varía de un trabajo y muchas áreas que el presidente ha expresado sentirse satisfecho y que piensa servir el país lo que pone incógnita del presidente de la república es la palabra que quiere sangre nueva y se siente ofendido por la palabra de un pequeño grupo del PLD que lo ofendió en la parte a él. Y se siente ofendido. Estas heridas que se ha causado y que expresa que ese grupo, eh, por no decirlo de Leonel Fernández, pues se siente un malestar y esa herida tiene que susanarse. ¿Cuál es la sangre nueva que quiere el presidente? Y como él lo ha manifestado, yo nunca leí a Ferucho Jiménez y a Peralta, mencionó más o menos tres que él no iba a repotularse y que fueron unos precandidatos a la repotulación en el cual pues, el presidente eh, delegó y va a delegar es uno de esos candidatos se habla de Navarro se habla de también del ex procurador Francisco o sea que se está hablando de dos pero vamos a ver ahora cuál va a haber la decisión del, del presidente frente a estos candidatos para las congre la congresionales que es ese de octubre a en las fuerzas listas van a apoyar frente a Leonel Fernández que cuenta con la base del partido de la liberación dominicana y que como dijimos anterior que hizo una jugada en cuanto al ajedrez, utilizó la táctica de buscar la base para poder frenar la reelección y también traspoló a la oposición con el partido revolucionario moderno que se unió a Leonel Fernández a no a no una reelección y no una modificación a la constitución la sociedad civil también se asumió parte del empresariado la llamada de Pompeo pues el presidente tuvo que dirigirse al país y con el gesto que lo hizo da señal de que no estaba a gusto porque dice me respetaron y se siente herido porque eso fueron de, de su gente, de su propio partido político. Ahora la jugada está en la mesa. Leonel Fernández tendrá que emplearse bien a fondo dentro de la convención del Partido de la Liberación Dominicana que es abierta contra el poder. Esa palabra que expresó Danilo Medina de que quiere nueva cara. Esa nueva cara están ahí. Esa nueva cara que se que allá se inscribieron para las presidenciales, ¿cuál de esas cara va a querer Danilo para enfrentar entonces a Leónel Fernández? Después de ese de octubre, ¿qué habrá? Bueno, quien gane la convención de las presidenciales, tendrá que el PRD unificarse para retener el poder. Mientras que el PRM Tendrá entonces que hace bien a fondo para también para el 6 de octubre eh, frente a Hipólito Mejía y Abinader. Y tam, bueno, el tercer candidato no se puede contar porque no cuenta la fuerza de Hipólito y Abinader. Estos dos colosos del PRM se van a enfrentar y también se está analizando de que si el poder puede intervenir a lo interno del Partido Revolucionario Moderno de una forma u otra, para llevar a Hipólito Mejía a la presidencia o sacar a Binader del escenario político. Son, son esas visibilizaciones, o sea, esa visión que uno tiene sobre esta parte de la política se pone cada día más interesante. Lo de Danilo Medina, de quedarse callado, merece un estudio en la parte de los politólogos de cómo observar que una candidatura de un presidente se quede observando todo este tipo de movimientos, los insultos, porque quizá no hubo un interlocutor entre Leonel Fernández y Danilo Medina que no fuera ni danilista ni fuera también leonelista. Faltó ese interlocutor para que ambos conversaran y se reunieran y tuviera entonces una, cual, una unidad dentro de esa organización política sin llegar a la ofensa. Como hablamos en un programa anterior, había una jugada crítica. Leonel Fernández sabía que dentro de su partido, dentro del comité político, había fracasado, con la, con la primaria cerrada, que él la quería cerrada y Daniel la quería abierta. En el comité central, Leonel sabía que no tenía escape allí, que eran pocos. Entonces, Leonel jugó, se la jugó con la base del partido de la liberación dominicana, que esa base está desencantada con el gobierno actual, porque muchos de ellos están pasando la de Caín y la de Abel. Esa base se fue a la calle, formaron movimientos contra la modificación a la constitución, hicieron marcha en Santiago, en otro pueblo, lanzaron panfletos, comenzaron lo que se llama una lluvia de bombardeo de comunicación a través de los medios para tratar de persuadir a la población completa, incluso hasta el plano internacional, y las demás organizaciones políticas que siempre están aliados a Leonel Fernández, comenzar a bombardear esa reelección. Pero Danilo expresó textualmente, vamos a un equilibrio en estos comentarios, ni para acá ni para allá, dijo, yo dije de un principio que no iba. Lo que pasa es que Leonel no creía en eso, porque recuérdense, que el año 2015, en esa convención, llegaron a un acuerdo de 15 puntos. Y que esos 15 puntos que llegaron a acuerdo, aún llegando a acuerdo, Leonel no creía porque cuando se repostuló Danilo Medina en otra ocasión, Leonel pensaba que estaba utilizando la misma jugada, la misma estrategia, y Leonel no se confiaba. No tengo la fuerza adentro, pero me voy afuera que tengo la fuerza. Tengo los medios, de los medios de comunicación, tengo parte empresarial, tengo parte de la oposición, tengo parte de los partidos pequeños que me apoyan y con eso me voy. Con esa fuerza me voy a la calle a hacer, a hacer piquetes a mandar a hacer también eh, eh, actividades a la calle para tratar entonces de acorralar a Danilo Medina y a ese grupo para que no vaya entonces la respuesta. Leonel Fernández va por un cuarto periodo, si es que se va a inscribir antes de 22 o sea que va por un cuarto periodo va a durar entonces va a pasar como 20 años si gana si gana las elecciones porque también piensa reelegirse de seguro para, 2000, para 2024 ahí va a haber otra fuerza entre Leonel y Danilo porque lamentablemente esa constitución hay que modificarla para el 2020 hay que modificarla ¿qué va a pasar ahora? ¿quién va a ser el gran ganador de esta parte de estos dos partidos que ya son dos partidos que se van a enfrentar en una contienda electoral para el año 2020 el partido de la liberación dominicana el partido revolucionario moderno ahora bien ya sacan del escenario a Danilo Medina. Ahora, ¿quiénes son los que van y quiénes tienen la fuerza en cada organización política para enfrentarse a partir de 2020 como los dos presidentes que uno de ellos va a manejar los estamentos del Estado y del gobierno? ¿Quiénes son? Vamos entonces a adherirnos a Díaz Sopín, ese gran filósofo chino, cuando preguntaron sobre la guerra de Telfalcia y alemania, y vamos cuáles son las consecuencias, ¿qué va a haber allí? Y el pueblo tendrá la decisión final.